Para amor. De mierda, no te labras el futuro. Se piensan que estoy portando el sonar así de crudo. Os lo dieron todo hecho, vos es que os gusta demasiado eso de poner el culo. Le cogí os gusta levantarme con el pie zurdo. Quieren ver cómo caigo para tenerme a su altura. El que me estés escuchando para ti es un lujo puta. El miedo que me tengo a mí mismo es mi mayor yugo Me dicen, vos vas a llegar lejos, te lo juro. Yo no controlo mi odio, solo me guían los impulsos Se me pone el demonio delante y le tiembla el pulso Pese a todo tengo mi propio orgullo No soy más que nadie loco pero más que tú seguro Antes escucho con a Erika tu mierda de grupo Un expacala como ya cerrado el pico a más de uno Y eso ha hecho que se frustre el toyaco de turno Mi pasado es tan claro que a ti te parece oscuro Le mostré respeto y se le subieron los humos Mucho kinky de pegata y solo gan de uno en uno Se les cae el cielo encima y se les cae el mundo Antes que llore un familiar mío que llore uno tuyo Sé dónde vives cualquier día me presento nocturno Al final el San Martín siempre le llega al Jaluf Arreglando mi maldita vida a puños. Sin darme cuenta escribí mi futuro Añoro eso por lo que hoy en día ya ni me preocupo Todo eso que he vivido es lo que me hace único Cagacho que me escribo por mi madre que lo sufro Te puedo cantar pena y me puedo poner chulo. No vivo de esto idiota entonces pa' que coño curro Pueden sonar parecidos, sonar como yo ninguno Juega y gana y paga, amor y plata, tata, ruina y rabia, entre sonrisas y lágrimas, 24 horas al día, 7 días a la semana, juega y gana, pierde y paga, amor y plata, ruina y rabia, entre sonrisas y lágrimas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llévame lejos, no me lleves la contraria Yo nunca atorbo aunque veas que mis labios se callan Soy un arisco chica, pero voy sobrado de labia Aunque a veces tendría que controlar mi puta rabia La mente curtida, los puños agarre viva Celebrando mis derrotas, mucha sangre derramada Añorando la ayer, temiéndole al mañana No entiendo qué es lo que cojones me pasa yo Aparte del tiempo, solo me pasan desgracias Atrapado en este bucle de nostalgia Aunque mira atrás y no cambio la hora por nada Sé que los días para mí acabarán siendo una amenaza y no desaparece la angustia así por arte de magia siempre tendrás la espinita clavada punzando intenso para recordarte las cosas malas las que me hicieron fuerte un día me tenían en cama y no me cansaré de pedirle perdón a la mamá pero qué más da si veo mis ojos en el espejo y puedo ver como el sufrimiento y el sentimiento de culpa me están poniendo mala cara antes ojeras de la puta droga y ahora por levantarme cuando semana, dedicándolo a convertir en música todos mis dramas, para que cuatro sucias ratas hable mierda a mis espaldas, que polla sabes de quién soy y de cómo llevo arrastrando los problemas que cargo desde la infancia, voy a hacer que sea una tortura a tu estancia, que le jodan a la fama, y yo solo busco calma y solo encuentro gilipollas con ganas de que le espalda la cara, menos mal que tengo la paciencia bien adiestrada, si tienes problemas conmigo di dispara, no te cortes un pelo, no te me vayas por las ramas, Pijo me lecciones sin saber nada cantando pena y la vida solucionada que me coman la polla loco soy autodidacta no necesita nadie para cerrarte esa bogaza Vete de debo los primos que me quedo tranquilito con la churri de tenita en casa que hace tiempo que yo ya dejé la plaza los percales las peleas los domingos de resaca de pajaré hasta las tantas, pregúntala a cualquiera de todos mis camaradas. Mi alma es como una maldita bengala, la hago brillar un rato pero al final siempre se apaga. La desconfianza me hizo no creer en nadie y en nada, sigo estando entre la espada y la pared colchada. Juega y gana, pierde y paga, amor y plata, tata, ruina y rabia. Entre sonrisas y lágrimas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Juega y gana, pierde y paga, amor y plata, ruina y rabia. Y lágrimas, 24 horas al día, 7 días a la semana Puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, pierde amor y plata, Gana, plata, amor y plata,